qué tal pero muy buenas noches 22 con un minuto comenzamos un nuevo capítulo de ataque directo fútbol femenino por la señal de tu zona x www.facebook.com tu zona x para que nos sigas en la señal streaming de nuestra radio digital y también por supuesto en las redes sociales de nuestra radio emisora tu zona x en facebook y en twitter y también en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter. Y Ataque Directo Femenino Masculino en Facebook, donde también estamos teniendo la transmisión en conjunto con el Facebook Live de Tu Zona X. Antes de comenzar el capítulo del día de hoy, mis queridas muchachas, tenemos que señalar algo que es muy grave, que lo comentamos el día de ayer junto con la profesora Carla, con los profesores Álvaro y Paola, que es lo que pasó con el cuadro de Palestino. El día de ayer la jugadora Emilia Pastrián hizo bien, una bien. denuncia, gracias Chilita, hizo una denuncia a través de sus redes sociales en contra del kinesiólogo eh, de Palestino, Ignacio Montano, y el día de hoy se recopilaron pruebas que no solamente esta muchacha había tenido estos acosos de carácter psicológico y sexual, sino que también estaban involucradas jugadoras de futsal de Coquimbo Unido y las pruebas eran totalmente verídicas. Palestino, femenino, hizo un comunicado en sus redes sociales, tomó la opción que yo considero que es la más sensata y desvinculó al kinesiólogo y ahora hay que esperar qué decisión va a tomar la justicia porque se van a tomar las medidas pertinentes en un caso que es muy delicado y que no puede pasar inadvertido porque desafortunadamente hay gente que confunde la amistad con el profesionalismo y se aprovecha para hacer cosas indebidas y en este caso para padres y también para los mismos entrenadores y comunicadores que trabajan en los equipos de fútbol femenino, tenemos que mantener la ética de trabajo respectiva para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Marisela Chirita Pérez, bienvenida eh, nuevamente acá a Taqui Directo. Sé que tú también tienes tu opinión al respecto. Sí, bueno, no sé si se escucha bien. Súper bien. sí. Porque yo lo veo como medio cortado, pero... Ya, bacán. Eh, nada, pues, o sea, como dije anteriormente, creo que eh, el tema es súper delicado eh, de lo que estamos hablando con el tema del kinesiólogo, Cuando uno se lesiona o, o tiene que ver al kinesiólogo en realidad estoy como igual súper vulnerable, estoy como en otra, po. porque al final como que salir un poco de tu actividad y como que se aprovechen de eso por, por ser entre comillas unas personas profesionales, porque al final de profesionales no tienen nada. Po. Así que nada, pues esperemos que, que se haga algo al respecto y, y que, no. se haga, que sea como más minucioso el tema. Del, de de, de, la, de no contratación, porque sabemos que en el fútbol femenino, como no hay recursos, no no podéis contratar a alguien como... No profesionalmente. Sé, claro, claro profesionalmente. Entonces, eh, no sé, pues ser más riguroso quizás en, en ese sentido... Eh, y no solo po, po, por la buena onda, que quizás lo hace la mayoría, que es como por amor al arte. Entonces creo que hay claro. que ser más minuciosos en la hora de, de, de ver quién es nuestro kinesiólogo o quién, quién está nuestro. O sea, a quién, a quién disponemos nuestro cuerpo en realidad. Po. Sí, porque es un trabajo no menor el que tú comentas y hay que tomar las medidas y precauciones respectivas. Y como te comentaba, a mí me da lástima por Palestino, por el trabajo que han realizado, por el ejemplo a seguir que, que han mostrado dentro del fútbol femenino. Yo no sé cómo deberá estar en estos momentos el profesor Claudio Quintiliani con la situación, pero de que debe estar molesto, lo debe estar, y él debió haber tomado las medidas inmediatamente como... Todos lo conocemos, un tipo integral, transparente y muy frontal para enfrentar este tipo de situaciones y muy correcto para el trato con las mujeres. Así que, en lo personal, me, me, da, me da lástima por él, por su staff técnico, pero este muchacho que hizo esos actos indebidos va a tener que asumir las consecuencias y con esto se condenó para siempre, no solamente en el fútbol femenino, sino que también en el fútbol profesional. Y esto, de una buena vez, tiene que Ay, cambiar. No. Que nunca más ejerza, ojalá. Claro, por eso te digo, hay que esperar que lo que diga la justicia y que se tomen las medidas pertinentes para que este tipo de cosas sea un llamado de la atención para los demás equipos y que no vuelva a ocurrir una situación de esta índole. Retomamos el programa y tenemos que por supuesto darle la bienvenida a una de nuestras nuevas panelistas Que fue entrevistada la semana pasada por nuestra capitana Carla Ravera Y se sintió tan a gusto con el programa y dijo yo quiero participar Quiero aportar con mis conocimientos, con mi experiencia dentro del fútbol femenino Y acá se encuentra en estos momentos Le damos la bienvenida a Daniela Dani 9 Contreras Bienvenida a Ataque Directo y a Tu Zona X, buenas noches Buenas noches eh, la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando Y obviamente también a nuestra invitada Que está ahí en la pantallita esperando Seguramente ansiosa las preguntas Y como decías tú Gonzalo Es eh, un agrado, un gusto ser parte del equipo Así que vamos a tratar de poder poner lo mejor de mí eh, En este programa, en este capítulo que, que estoy debutando Claro que sí, claro que sí también queremos saludar a todos aquellos que nos están sintonizando por la señal del Facebook Live de Tu Zona X y también por el Facebook Live de Ataque Directo. También a DJ Fakir por la puesta en escena increíble que siempre lo ha caracterizado en los tiempos de pandemia, cosa que en lo personal le agradezco de todo corazón. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Estábamos conversando con Marisela y con Daniela y nosotros le tenemos una canción a nuestra invitada, una del grupo El Símbolo, que es su carrera, es como que sí, que no. Comenzó jugando en el colegio, después le dio lata, se retiró, después volvió a jugar por un equipo en Peñalolén y se suma a El Chavo Morning. Tiene una crisis vocacional, se retira, después juega por su universidad, vuelve a jugar por El Chavo Morning, se lesiona. Y este año está a préstamo por Unión La Calera. Y ella sí, sí, es un, Claro, algo por el estilo, pero ella es un amante del fútbol. Pero acá en el cuadro de Unión Calera se siente muy a gusto. Y también es muy querida por sus compañeras y por sus profesores. Sofía Pavés, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa> Hola, buenas noches. Eh, después de esa presentación, <ríe> no sé qué, qué más puedo agregar. Ah, un, ahí fue un semestre en Audax igual, así que eh, faltó ese, esa cuota de, de, de verde en mi corazón. Pero no, estoy muy feliz de la invitación, de poder estar acá, de poder compartir con ustedes, con grandes personas, con grandes profesionales como lo es Dani Contreras. Tuve el, el honor de, de poder compartir camarín con ella hace uh, muchos años. En los inicios de esa historia futbolística, así que no, muy, muy feliz ahora de, de estar acá, así que ojalá que tenga un buen debut aquí en el programa Así que bienvenido. Ah. Sí, bienvenida, bienvenida Bienvenida Sofi Bienvenida Sofi igual Oiga mi estimada Sofi, cuéntenos cómo son sus orígenes cuando usted ahí ya estaba en el colegio y dice Yo quiero ser futbolista profesional, ¿cómo surge ese bichito y ese amor por el fútbol femenino? Eh, bueno, la verdad es que yo yo antes, de, de, como los 8 o 9 años, yo no jugaba nada a la pelota, jugaba como en la en la cuadra con mis vecinos eh, eh, Vivíamos en un sector muy bueno, con una calle muy ancha, entonces jugábamos bastante a la pelota Y ahí me metí al colegio, llegué un día en la tarde y le dije a mi mamá, mira, me metí al taller de fútbol del colegio y eran 30 hombres y 3 mujeres y ahí mi mamá apañe, me llevaba los sábados se levantaba mega temprano, igual que toda la semana y me llevaba a entrenar y se bancaba como 2 horas de entrenamiento ahí acompañándome y después eh, empecé a jugar por el colegio y eh, hubo un tiempo que no volvía el campeonato del colegio entré en el 2011 al colegio y no jugaba nunca, no jugaba nunca y ya quería jugar, estaba así como chata y ahí unos vecinos me dijeron no, mira, sabés que hay un equipo aquí en Peñalolén, anda a jugar, anda a probar, probarte, y, la... y así como, no, no, y ya después dije, ya voy a ir porque al final quería jugar a la pelota y nunca comenzaba el campeonato ni nada, y ahí llegué, y ahí me dijeron, no, se, se fusionó con Santiago Morning, así que eh, podí ir a hablar con la profe, y ahí fui a hablar con la profe Paula, y ahí me dijo, ya, quédate aquí, a prueba y todo, y ahí estuve tres años hasta el 2014, como a medida del 2014, estuve en 2011, 12 y 13 en Santiago y un poquito del 2014 y después ¿Y volví a retomar en 2017 en el Chavo ¿Y en qué posición Bueno, cuando yo ya llegué existen. yo no jugaba en ningún lado Yo no jugaba en, en ningún lado, lado porque el, el colegio era, era futbolito Si mi familia no es mucho de fútbol ¿Cuál era sí, tu en habilidad techo, entonces? ¿Cuál era tu habilidad? personalidad no va sí, <risa> entonces claro personalidad buena claro no no jugábamos pero jugaba muy pichanga no no cachaba mucho de, de fútbol así como de posición de, de decir como no mira acá pero sí era tenía como buena condición física entonces igual como que le aplicado un poco y, y ahí en el chavo me empezaron a probar de, de delantera, estuve jugando volante, hasta que ya de lateral. Me empecé a quedar de lateral, lateral, hasta que una vez, eh, hubo un año que subieron muchas de las 17, entonces faltaban centrales. Y el profe Diego Bravo me dijo, no, mira, juega de central. Y yo le dije, no, me voy a perder al medio, no, no voy a entender la cancha bien. Y me dijo, no, mira, juega, tú tenéis condiciones. Así que ahí me quedé central, y ahí jugué central hasta uh, hasta hace poco. Y ahora ya empecé a jugar más de contención, pero central desde ahí. Ahí explorando posiciones más que nada y aprendiendo. Bien, oye, multifuncional bien ¿una pregunta? Pregunte. Sí, bien polifuncional, como dice la Dani, la, la Sofi Oye, ¿y qué posición es la que más te acomoda a ti? Mira, la que más me, me acomoda y más me ha gustado es de central, pero yo creo que es una cuestión porque ya va con sentimientos. Todo... de salida o central último? Central último, último, último. El, ah, ahí último, cuando ya no sí, quedan recursos. Típico. sí, a, cuando a lo ya, ya tiene que pasar la jugadora la o, o el balón. <risa> con la cara. Todos, todos. Todo yo también quería preguntarte Porque tú empezaste a jugar con, con tu amigo También dijiste que lo experimentaste en el colegio Pero llegaste a Santiago Morning O sea, llegaste a, a Peñalolén Al equipo de Peñalolén Que se fusionó como Santiago Morning Hay personas que no saben eso Así que está bien que lo, que lo recalque Pero, ¿qué impresión te dio eso? De pasar de jugar Como súper recreativamente A dar el salto a un equipo eh, digamos con nombre profesional, Santiago Morning, igual es un paso importante, importante. O sea, pero para mí era como: yo jugaba en la cuadra y, y de la mía era como la más buena de la que jugaba, entonces yo así como, oh bacán. Y, y yo me acuerdo que, bueno, los que conocen la cancha de Peña está la cancha y acá está como la escalera y llega uno a la cancha, como que sube a la cancha. Entonces yo me acuerdo que claro. era con mi mamá conociendo y así como, como con la media fe porque en el colegio igual me destacaba entonces iba así como bacán así onda aquí vengo yo y el rente veo y me acuerdo que veo a Cata Vega con una otra, con otra jugadora pegándole al balón así a media altura ¡pah! y así oh, y así oh, y ahí yo me morí, así onda así me cayó todo <risa> aquí hay otro nivel hay otro nivel impactada, yo qué impactada, y que como, oh, estas niñas juegan, porque hasta en ese tiempo yo, yo no, no conocía nada de fútbol, como que había una liga ni nada, y de hecho yo eh, veía Calle 7, y ahí salía la robbie Parraguirre, y así como, oh, y la robbie Parraguirre, y la admiraba muchísimo porque jugaba la pelota y era así, mi ídola, tipo, entonces... Sí, pues entonces yo llegué y fue como, ¡oh! ¡Qué cuático! Así como, ¡wow! Todo un mundo, y ahí no, y ahí ya, ya no era la más buena. <ríe> ahí aprendiendo. Yeah. Y después de un tiempo llegó la Romy Barraguirre a, al Chavo, y ahí fue impresionante, porque era como mi ídola, y, y después compartía cancha con él, y era como, ¡wow! Así que eso, así que ahí. Benísimo, esa manera, la tuve, experiencia. Sí, esa, esa, esa anécdota Benísimo. tuve ahí en un principio. <ríe> Oye, Sofi, y en ese caso, bueno, tú estuviste con la Romy para, para ir en el chaco, compartiste con Daniela, y ¿cómo fue tu experiencia ser compañera con Daniela Contreras, que también tiene su historia dentro del fútbol femenino nacional? La verdad. Oh, la, la Dani. Ver la Dani, no, la Dani, una ternura, creo que era una de las jugadoras que es como de las que más integraba, las más chicas, como en los grupos más grandes. Como que no, no hacía diferencia de, de edades y una ternura, una ternura. Yo me acuerdo que hubo una gala del Chavo que fue con los hombres igual, que de hecho ahí me premiaron y todo. Y yo me acuerdo que estuve ahí, estuve con la Dani ahí, vestía formal y todo, no. de verdad que a la Dani tremendo recuerdo, mucho cariño le tengo y de hecho después unos días, un tiempo después la Dani se salió y ahí conversábamos de repente y una vez en, la, en una expo, la F-11, yo fui y la Dani estaba ahí y, y me, me metió a jugar en las pelotas, esas donde uno se mete así y le pega a la gente <ríe> en esas pelotas. Así no que no, no sé si se acordará ya de esa vez, pero yo me acuerdo porque con mi amiga fue, y dijo, ¡Oh, está la Dani, la que era el chavo! Y fue a hablar con él, y dijo, ¡Ya vengan, jueguen aquí! Y nos metió a jugar en esas pelotas que uno salta lejos, se da 100.000 vueltas, así que. No, sí. por la Dani, Uy, sí. que me acuerdo, tengo todos esos recuerdos, Sofi. Y también le comentaba a Gonzalo que nos íbamos caminando juntas después del entrenamiento, ¿te acuerdas? Sí, sí ¿Te porque te la Dani vivía muy cerca, vivía muy cerca de la cancha, entonces, claro, íbamos por Grecia para arriba y la Dani se iba a su casa y yo me iba para el otro lado. Sí, verdad, íbamos caminando Está juntas, sí. Para a su casa. <risa> Y algo que yo me he dado sí, cuenta, sí, chicas, sí. no solamente en el fútbol masculino, sino que también en el femenino, la importancia de comunas como Puente Alto, Ñuñoa y también Peñalolén en la formación de equipos. Ahí tenemos el caso de, bueno, Unión Calera, tenemos Audax Italiano, para acá hablar del Morning. esas comunas como que juegan un papel muy preponderante en la génesis del fútbol femenino como tal. Sí, sí una... a, ni, a nivel deportivo. O sea aquí en Santiago, po. o sea, ah, en, o sea en Santiago, po. sí, po. sí, po. en Santiago, sí, po. son las grandes, o sea, son las comunas que, que reparten más jugadoras, eh, es que se hacen más campeonatos también, po, a nivel municipal, donde se hacen campeonatos se realiza, antes se realizaba la fem y hasta el 2015 más o menos, eh, no sé si alguien me corrobora eso. Esta como en 2015 hicimos ah, en la fem y en ahí participaban, claro, sí, chivo sí, po. hay, sí, varios equipos, Sophie, varias equipos comunas. representas tú? Aquí ah, hay comunas ¿A aquí ah, representan... qué comuna representas tú? Yo que yo estado representando a la a la, a la, a la, comuna de, de Peñalolén, soy signo libre, así que la indecisión hecha a personas. <risa> pero todo no en Peñarolén todavía. De buscar el equilibrio. Ah, ¿de verdad, Sofía? Claro, Sophie, tato, Sí, todavía represento a Peñarolén, me he cambiado muchas veces de casa, pero siempre en Peñarolén, así que sigo donde mismo. Por eso te tu en la pista, bueno, somos vecinas. Tiene sí, la comuna. Sí, ¿Por qué sí sigo en so Peñarolén, pero también... ¿Sofía? ¿Ah? ¿Y por qué el 2014 ahí tomas la decisión? Me aburrí, no quiero jugar fútbol y después, eh, al año siguiente vuelves. No fueran, me aburrí, ocurrieron varios hechos, desmotivaciones, eh, temas de estudio, ya estaba saliendo de cuarto, o oh, que anciana a decir eso, estaba saliendo de cuarto medio, entonces, eh, por ahí, por el tema de, de estudio, alguna que otra desmotivación, y surgieron otras motivaciones en otro lado entonces... Eh, me fui a otro equipo y ahí lo dejé como el, lo profesional. Estaba un poco desmotivada y como desilusionada del fútbol igual. Igual el pasar de la 17 oye, a la 20 es un esa, cambio bastante grande. Eso esa mismo te iba a preguntar. Esa, esa desmotivación pasó por eso, por, por el tema del cambio, del la. quizá no pasar con tus compañeras, de... De, de estar con compañeras más grandes y, y generar otro tipo de competencia a la cual uno no está preparado Porque como no te preparan el chico por eso Mira, la verdad yo venía jugando, de hecho el 2013, eh, que fue el año anterior al paso de la adulta eh, Yo venía jugando harto con la adulta, venía siendo titulares la adulta me, me subían casi todos los partidos a jugar con la, con la adulta Así que estaba como bien en competencia. El problema fue después cuando vino en la elección que ahí llegó otro profe a la adulta, o sea ya venía como un cambio de profe, llegó otro profe, y ahí ya eh, no, no, compatizamos mucho, entonces por ahí pasó la desmotivación, como venir jugando y después dejar de jugar y, y ahí o sea, después a empezaré a pero claro como no no ni siquiera llegar a la banca siendo que yo venía jugando en ese tiempo y, y por otro ya! lado empezar como que, que te empiecen llegar? como a, a lagar, ¿cachai? como ¿Sí? que te empiecen a lagar de, de otro lado entonces igual ahí me fui por, por otro rumbo pues, como que me fui como por el lado de, de más éxito ah, por de otro lado ya. y aparte que muchas muchas muchas compañeras subimos como siete eh, cuando llegó marzo éramos dos pues, De las siete que habíamos subido Entonces igual claro. eso es como oh, Como que, no, que hay es con brillante. tu ¿cachai? Sofi ¿Y sí, en pues algún momento te sentiste Como menos valorada en Santiago Porni? O sea, bueno, no menos valorada bueno, Pero pasa mucho que ¿Ah? Buena pregunta Buena pregunta la que te hace Daniela yo creo que sí, pero yo me acuerdo que un hecho puntual que me motivó bastante fue que yo venía jugando mucho con la adulta y después prefirieron eh, a otra jugadora y esa otra jugadora estuvo muy poco en el plantel y dijo que no porque era mucha competencia para ella. Digo, como una excusa así, y ahí yo ya ahí se me fue toda la motivación, o sea, se me fue toda la motivación porque al final, si yo venía participando con el equipo así mucho tiempo, perdí todo mi último año de la 17, como perdí entre comillas. Era como, oh, no. Entonces ahí pasó un poco la demotivación Entonces igual no, no supe cómo afrontar bien la situación en el momento. ¿Y sentiste apoyo del cuerpo técnico, en este caso desde la entrenadora la Paula Navarro? En ese, en ese momento estaba como PF Diego. ¿Te sentiste apoyada por ellos Sí, sí. Ahí, ahí todavía seguía Diego. Sí, po, y yo lo hablé con ellos y todo. Y al final preferí igual retirarme para darle como más prioridad a mi estudio. Porque hasta ese momento yo estaba entrenando eh, todos los días. Entrenaba con los hombres, de hecho. Entrenaba con la sub-14 y sub-13. Entonces empecé a faltar como algunos, eh, algunas clases porque me retiraba antes del colegio y todo eso. Entonces preferí darle prioridad a mi estudio y ellos lo entendieron y me apoyaron en esa decisión. Oye, Sofi, y lo otro que te quería comentar. Eh, ¿Cuál crees tú que fue el factor preponderante ¿Dentro de tu universidad para que jugaras por ella? Oh, el factor preponderante, eh, mira, yo llegué el 2015 a la universidad a y, y llegué y me metí a un taller de futsal como para moverme un rato, para, para jugar un rato Y ahí conocí a una amiga, Andrea Ortiz, que le mando un tremendo abrazo Creo que es de las amistades más lindas que he hecho en la universidad Y eh, jugaba un campeonato que se llama Amigas UNAF y en ese campeonato nos fue bastante bien, y ahí fue a verlo la preparadora física de ese entonces de la selección, que es Fran Acuña, y eh, el profesor que era Gerardo Tenzimer. Y ahí nos, se nos acercaron después de, de, del campeonato y nos dijeron, oye no, anda a, a probarte a la selección, te dejamos invitado y todo. Y yo en ese tiempo sabía que en la selección estaba la Karen Araya y la Gerald, y ella habían sido mis compañeras en El Chavo. Y había otra amiga más que también me dijo así como, mira, anda y todo, y yo así, no, no voy a ir, entonces igual dije así como, ay, ya está la Karen, ya está la Gerald, voy a ir a ver qué onda, no, no sentía como un equipo tan desconocido al tener gente conocida adentro, y ahí fuimos, y, sí. y no, ahí la, uf, ahí la primera pretemporada que tuve en la universidad, el primer día quedé muerta, y dije así como, no, ya, voy a jugar aquí, que es como buena competencia, porque sabía que, Ahí me contaron igual que una eh, tenía como buen podio, eh, la competencia era Dupri y ya habían partido muy bueno, entonces dije como ya voy a voy a probar, como a, a experimentar más que nada. Y yo me acuerdo que la primera, <ríe> el primer día, porque hacemos como una o dos semanas antes de, de entrar a clase. pregunto. ¿Mm? Claro. Eh, aparte tenéis como la beca, po. O sea, como como que postuleis a una o sea, no, beca y todo, Tipo, sí, sí, Ahí después postulé a Vegas, claro, y ahora soy becada de la universidad y todo, po. Pero en su momento me dijeron que lo probara y yo no entré por cupo deportivo ni nada a la universidad. Entré por PSU. <ríe> Así que, nada, pero yo me acuerdo que la pretemporada eh, la hicimos en Casona. No sé si alguien ubica el campus Casona de, de Las Condes. Es gigante sí. y nos sacaron el jugo. La frana cuña y yo quedé molía y dije, no, esta es la competencia que quiero porque era así una pretemporada, pero de las más terribles que he pasado. Oye, ¿qué carrera estás sí, estudiando tú, Sofía? Yo estudio terapia ocupacional aún, eh, ahora <risa> estaba haciendo mi práctica profesional, ¿Ya? Y, y bueno, coronavirus sí que alcancé a estar la primera semana de, de una de las cuatro prácticas que tengo, así que aquí estoy, a la espera que mi sala autorice a continuar la práctica. <risa> Sí que no, pero estudio terapia ocupacional en la Andrés Bello. Y eso también lo ah, puedes aplicar guía, en el fútbol. En el fútbol, mmm, sí, igual sí. O sea, es que, a ver, la terapia ocupacional es una carrera que trabaja en el área de rehabilitación, pero enfocada principalmente en los gustos y los intereses de, la, de los usuarios que hay. O sea, si el usuario, no sé, se lesiona y lo único que quiere es volver, es volver a jugar, obvio que uno va a tener que, que hacer una terapia basada como en el fútbol y en sus intereses. Entonces sí se puede aplicar, es una carrera muy, muy, muy versátil. ¿Sophie? Que abarca ¿Sí? muchas áreas. Y por ejemplo, podéis abarcar también proyectos sociales, pues entonces también podéis generar un, un, un equipo de fútbol. Así que es una carrera bastante claro. amplia y versátil. Yo solamente quería acotar algo. Mencionaste a varias personas influyentes y protagonistas del fútbol femenino. Una es La Frana Acuña, ella fue jugadora de Audax Italiano. También tuve el privilegio de jugar con ella. Y en su bueno, momento, eh, sí, tenía un, un gran despliegue físico, así que en ese momento jugaba de creación. Y, y también mencionaste a Karen Araya y a Geraldine Layton que, no sé, para la gente que está escuchando es bueno recordarles que son seleccionadas nacionales. Así que ha rodeado de gente muy profesional y talentosa. Bueno, mira, Milana eh, Cuña, no, ni siquiera me tenéis que decir que tiene un despliegue físico gigante porque ella estaba a cargo de nuestra pretemporada y, y nos hacía gimnasio. Después del gimnasio nos íbamos a la cancha a hacer táctico, un poquito de fútbol. Y después de eso, nos hacía trotar por todo el campus. Y Campus Casona es gigante. Primer día, 5K. Y lo peor era que la Fran iba adelante con una sonrisa de oreja a oreja, contenta, preguntándote cuántos años tenía y qué era lo que quería. Y yo, por lo menos, primer día, con la lengua, pero arrastrando. Y la Fran así trotando, pero te lo juro que... Como si nada. Su... Sí, yo tenía cuarto tenía... 18 años, y la Fran tenía muchos años más, y estaba ahí, yo así, oh, qué, qué envidia. Y después, segundo día, trotamos y le sumamos un K más, así que 6K el segundo día, y estaba un... apretadísimo, y la Fran de nuevo, y ahí adelante, liderando la subida como si nada, y yo en la subida, porque es como en subida ese, ese campo, entonces había una parte bajada, y después venía la subida, que era terrible, y la Fran en la subida como si nada, y yo así, oh, no, y ahí la Fran también eh, fue que me motivó, después... Sí, entonces no, no podía decir así como, no, profe, estoy cansada, si ella también hacía los mismos ejercicios. No, no, y ahí Fran, de hecho, me, me motivó a volver de nuevo al profesionalismo cuando me dijo que volviera a Audax. Por la Fran, llegué a Audax igual. Qué bonito el, el aporte. ¿No fue coincidencia haberse encontrado con ella, entonces? Mira. No, no fue para nada coincidencia. Y todavía es una de, de las personas de, de mi círculo. Eh, bueno, ella está en Brasil ahora cumpliendo sus sueños y... Y no, los jueves ahí estoy en sus veladas musicales compartiendo con ellas y de no, de la Fran. Buenísimo. Oye, y bueno, ahí comentas que de lo conociste a la Fran, llegaste a Audax Italiano. y ¿Cómo fue la experiencia en el cuadro itálico? Buenísima, porque me encontré en Audax con Nico Chafino y con Christian Black, que habían sido mis profes en la 17 del Chavo. Entonces, eh, ah, me sentía súper a gusto. Sí, entonces llegué a Audax y fue una experiencia muy linda, pero eh, creo que no la pude aprovechar como yo hubiera querido. Porque en ese tiempo tenía una clase que terminaba como a las 7.20 de la tarde en Las Condes y llegar al Bicentenario no me daba. Entonces llegaba tarde, no podía cumplir muy bien claro. con los entrenamientos. Entonces ahí se complicó un poco, pero sí, tuve partidos muy buenos. tuve algunos partidos ahí los jugué por Audax y no muy lindo conocía a, a personas muy, a muy buenas el Audax? en el Audax Disculpa jugué de central jugaba con, ¿Sí? con ah, Andrea Andrea Gamboa jugaba de central o de lateral Andrea no, no, no, <risa> Gamboa eh. sí, era era era mi ahí el, mío, en, en Audax yo jugó con ella sí yo bueno, tú, eh. cuando estaba más chica en la sub-20 compartí la, en la selección con ella y le pusieron Popey Qué porque buena. se parecía, le decían que se parecía a Olivia, la esposa de Popey. <risa> <risa> <risa> Popey! Y desde Fuera. ahí, sí, Tiene Qué un bueno. zapataje, pero tremendo, tremendo. Sí, siempre. Siempre. Qué siempre. Buena. Ya. Muchas, ya vamos a hacer avisarme? una pequeña. Una pequeña pausa con las preguntas porque tenemos que leer los posteos que ha realizado nuestros auditores a través de la señal de tu zona X. Nos escribe acá Denise Antonia Díaz, también Mario Pavés que le manda saludos a la Sofi. Mauricio Isaac León, que también le envía saludos a la Sofi. También acá nos escribe, espérenme un segundo, Catherine Pavés que manda aquí unos aplausos. La parcerita Valentina Romero, que crack Sofi de la clavícula por el equipo, no sé qué qué <risa> <pero> la frase <risa> la encuentro notable. hoy ahí, <risa> ahí voy a voy a andar en esa en, esa, eh, <risa> en ese comentario de, de, <risa> de <la risa> ya. Ya, y Luis Ignacio Díaz también que manda saludos, Paucar también, Liset Arce dice, buena cabras, Chela y Sofi las mejores." Alejandra Jani Villanueva que le envía saludo a la Sofi dice Linda Sofi Muriel Rodríguez buena Sofi Máquina mi chiquilla saludos a todos entre <risas> paréntesis este día jueves por el, Instagram, por el Instagram de tu zona X vamos a comenzar una especie de ley deportivo que se llama zona cementera ...en donde una vez al mes vamos a entrevistar a una jugadora de la categoría adulta... ...y este jueves le toca a la Muriel... ...así que atentos al Muriel, ...porque vamos a entrevistar a la Muriel para conocer su lado más íntimo y futbolero... Eh, ...continuando con los saludos acá... Eh, ...aquí estaban escribiendo una pregunta que quiero aclarar... ...que es con respecto al tema de Palestino... Eh, sobre la indemnización que le deberían dar a esta, a esta persona que lo habían despedido Que es Ignacio Montano Cuando a un empleado se le despide por falta grave a la ética y a la moral No hay indemnización Eso por ley eh, Para que quede claro, eso por ley siempre pasa Siempre cuando tú violas algún tipo de ley O, o te despiden por hechos delictuales o por hurto o cualquier tipo de... Ya, design, todo, no, no, no, no hay indemnización. Eso para que quede claro. Oye, y, acá no, no, escribe, no, no. y acá nos escribe Fernanda Opaso, que la entrevistamos, bueno, la entrevistó la profe Carla la semana pasada acá en Ataque Directo. Eh, dice, grande Sofi, abrazos, crack. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy. Y lo otro, que también quiero consultarte, ya retomando las preguntas, querida Sofi. Sigues en este periplo, estás en el Auda, tuviste una experiencia maravillosa, te reencatas paulatinamente en el fútbol. Y lo otro que quería comentarte es lo siguiente: año 2017 y pasan muchas cosas en tu vida y decides volver a Santiago Morning. ¿A qué se debe esa decisión? Ya, bueno, mi decisión, mira, la primera parte te escuché súper cortado, así que no entendí, pero la segunda parte, <ríe> te la voy a responder. Eh, mi decisión de volver a Santiago Morning pasó netamente por el tema de los entrenamientos y la distancia con mi casa y mi universidad. Porque yo, terapia ocupacional, está en Campus Casona, que para los que más o menos se ubican en las condes, que eh, a la altura del mall Sport. Ya, ya, súper lejos. Entonces el bicentenario Muy me quedaba... Muy muy, muy, muy, muy lejos, y eh, no me daba, andaba en auto, y primero la bencina y segundo, tenía que darme una horita gigante por los tacos, gigante, entonces, eh, no, se me complicaba mucho, así que ahí quise volver eh, a mi casa, <ríe> al chago y... Y estuvo la, la posibilidad de ver en Católica o eh, Santiago Morning, pero hablé en Santiago Morning por netamente por temas de distancia, nada más que por eso. Pero el eh, primer club que le hablé fue a Santiago Morning y la profe Paula ahí me, me dijo que, que sí, que obvio que quieran estar las puertas abiertas para mí, que volviera y todo. Y volví. Y ahí eh, el tema de paz y todo ese tipo, ahí se, se portó súper bien la profe Paula y hizo posible mi llegada al Chavo de nuevo porque el Chavo me quedaba a menos de cinco minutos de mi casa, entonces de mi universidad me quedaba muy cerca poder llegar a, a entrenar. Claro. Sí, eso es muy entendible. Bueno, Daniela, Chilita, que ustedes son futbolistas, bueno Daniela tú fuiste futbolista profesional, Chilita tú actualmente sigues jugando. La cercanía para ustedes es un factor muy preponderante a la hora de tomar decisiones para elegir un club. Sí, totalmente. Sí, la, lo que la pasa es, es que la... más que ser es como la comodidad, de repente es como incluso cuando te queda cerca de la pega, cuando, te, cuando tenés que trabajar o, o estudiar, como dijo la, la Sofi es como lo que te queda más, más al paso, po, para poder también tener un poco de tiempo, no sé, po, ganar un poco de tiempo para comer, para no sé, para pa alcanzar a hacer otra cosa antes de ir a entrenar porque finalmente igual siempre entrenamos tarde, pues, habitualmente desde las 7 de la tarde en adelante los entrenamientos, entonces ahí después terminás a las 9, 9 y media, a las 10 y media, recién esté en tu casa, y si es que, porque hay gente que vive súper lejos, entonces eh, eso también se hace más difícil. Sí, es verdad. Y creo que es súper, es súper... Cuando, cuando el club queda más cerca de tu casa o, o más a la pasada para tu trabajo, eh, es mucho mejor. ¿Sofi? Uh, sí, ah, volví. Pregúntame más. Ahora volví. Ahora eh, bueno, estábamos hablando de tu regreso a Santiago Morning, entonces quería saber por qué Paula Navarro fue importante en, en tu carrera. Porque si él la conociste al principio, cuando empezaste en el fútbol femenino, luego hay un reencuentro. Entonces quisiera que nos sí. comentaras un poquito más sobre esa experiencia con ella y por qué sientes que fue tan importante en tu carrera deportiva. Bueno, de partida, eh, primero, eh, yo en la 17 de Santiago Morning era la capitana y para los que conocen a la profe Paula es súper como estricta. Entonces eh, me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho sobre la responsabilidad en cómo uno tiene que enfrentar las situaciones, porque me equivoqué mil veces siendo 17, y él me enseñó, me enseñó a que siempre la presentación era lo más importante que tenía, me acuerdo que una vez, eh, en el 2013 Santiago Morning jugaba en, en el sur, jugaba en el sur, entonces viajábamos todos los fines de semana, y en uno de los viajes, en la escalera del bus, porque ocupábamos buses de segundo piso, eh, a una compañera se le cayó el yogur, y me manchó el pantalón, una mancha así, muy mínima en el pantalón negro, una mancha blanca así muy mínima, y ahí después me lo ve la profe Pablo y me dice como, ¿qué te pasó en el pantalón? Y yo así como, eh, no, se le cayó el jebol, no, tenés que limpiarte, tú eres la capitana, no a andar así, entonces yo eh, aprendí mucho, mucho, mucho, crecí mucho como, eh, como persona, como persona y responsable de, de una imagen igual. Por ejemplo, no andar como chacoteando cuando andaba con el equipo, cosas así como, más fuera de la cancha. Y después, cuando fue mi regreso, eh, tuve algunos pequeños problemas con el pase. Y, y ahí se portó muy bien con, con, con, con hacer posible el regreso. Qué bueno. Y en la parte técnica, ella como entrenadora, ¿qué destacarías? ¿Qué destacaría? O que siempre te exige eh, dar el más. Como que ella siempre conoce mucho tus límites, entonces si ella te dice así como tú podí es porque... Realmente tú podías, entonces como, como desde ese lado, como el, el que uno siempre tiene que ir eh, a darlo todo, siempre tenéis que ir a darlo todo, todo todo, todo, todo, no guardarte nada Y que eso básicamente, sí, como que es mucho como la entrega, como desde ese lado Perfecto. S sigue los poteos acá, pero acá en el Facebook Live de Ataque Directo nos escribe la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas. Saludos a todos, un abrazo. Y Francisco Galleguillos, una crack, Sofi Pavés. La conocí muchos años atrás en Copa FEM, ella jugando por Ñuñoa <ríe> FEM y mi equipo Quilicura. Buen equipo Ñuñoa y una tremenda defensa, la Sofi. Ahí recordando tus inicios en el fútbol femenino. Y ahora lo que te quería preguntar es lo siguiente. Bueno, tú señalabas la importancia, eh, la parte técnica, la parte futbolística de Paula Navarro en tu carrera. Y en la parte valórica, ¿qué fue lo que más te ha alegado? Como lo, lo que más me, me ha dado legado, yo creo que la presentación personal y, y ser responsable, que uno también es una figura pública, que uno no puede llegar y andar haciendo por la vida cualquier cosa. Creo que eso es lo, lo más importante que me enseñó, por ejemplo... No sé, una vez estábamos, llegamos a un hotel y llegamos a la recepción y siempre nos hacía participar mucho, como capitana me hacía participar mucho, por ejemplo, en el que llegara a ver el lugar, ver cómo era, que me hiciera como responsable en ese sentido. Entonces me acuerdo que entro y yo venía así con, con mi buzo de, del chago y lentes. Y llevo y me subo los lentes. Y estaba así, corte, así como playa. Y ella me dice así como, no, ¿cómo andáis con lentes? Si estamos bajo un techo, tenéis que cuidar tu imagen. Entonces, como que siempre me enseñó esas cosas y al ser responsable, responsable de mi imagen, responsable de lo que yo quería entregar al mundo. Entonces, yo creo que desde ahí, yo yo siempre me he preocupado, por ejemplo, de que mi buzo de, de mi equipo esté impecable, de no andar ahí chacoteando cuando ando con, con mi buzo y todas esas cosas. Entonces, en lo valórico me enseñó demasiadas cosas eh, en cuanto a la responsabilidad ya sea de mi persona, de mi equipo, de mis compañeras. que Es súper importante eso en la, en la formación y, y como el, en la identidad de un equipo. Sobre todo, creo que en el fútbol femenino se destaca mucho eso. No, no, no, no he escuchado que solo Paula es como... Sino que yo creo que la mayoría de los DT buscan eso, como, como la, porque al final como es la forma de mostrar nuestro respeto y el profesionalismo también de, de cierta forma a, al fútbol. Sí, y lo otro, lo otro muy bueno de, de, de la profe Paula que me enseñó mucho fue que eh, textual, que del fútbol no íbamos a vivir, que iba a costar mucho para llegar a eso, entonces teníamos que estudiar. Porque el fútbol para nosotras era un área muy difícil, muy complicada. Entonces nuestro medio para sobrevivir como acá en el mundo real era, eran los estudios. Y en ese sí. tiempo yo me acuerdo que a varias de adulta, las adultas la hizo estudiar. Y la 17 nos tenía así controlada igual con las notas. Entonces yo siempre he visto el fútbol como un hobby, pero no como el medio para vivir. Porque igual es complejo. Entonces igual claro. eso... Es bastante bueno que una persona que te diga, no, ¿sabéis qué? Tenéis que aterrizar porque tu sueño sí puede ser el fútbol, pero también tenéis que estudiar. Coincido contigo, coincido plenamente, pero ¿cuántos años tienes tú? Yo ahora tengo 23. Eres pero en ese joven tiempo, todo, cuando, eres joven cuando uno tiene 14, 15 años, descuida de el colegio totalmente entonces ahí también hay, es sí, importante que, que uno sepa, sí. porque, no, porque igual el, es el plante que uno está. puede tener después. Sí. Estoy de acuerdo que hay que estudiar, estoy totalmente de acuerdo, estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que quiero llegar es que yo creo que en un momento determinado, porque tú eres joven todavía, vas a poder ver lo que sí. muchas anhelan, que es el profesionalismo del fútbol chileno femenino, eso Sí, no quema sea, duda yo, yo también tengo... Pero me parece, me preocupa, pero me parece sí. muy bien Que tengas esa perspectiva Que vas a tener una carrera para desenvolverte En el futuro, eso yo lo encuentro maravilloso Porque estás balanceando Dos cosas que son tus pasiones Y a la vez las quieres llevar a cabo Sí Sí, sí entonces igual en ese sentido yo, yo Dale, dale para, Chilita no, Lo que pasa es que, que Yo te iba a decir que Cabe destacar que igual Como tú dijiste al principio que no sé, pues, de, de estar como en el colegio y todo jugando y, y te diste cuenta cuando llegaste al Chavo o, o estar estabas en, en, en Peñarolé jugando y cuando llegaste al Chavo te diste cuenta que quizá no erais nada eh, comparado con, con lo que había, con pues, el nivel que había entonces como que al final te dais cuenta, te, te aterrizan como decís tú, eh, en este caso Paula eh, te aterriza a decir, no, pues, oye, tengo que terminar de estudiar, pues, esto no es... Porque habitualmente las niñas, no sé, pues, que están en formación, 13, 14 años, van, se sacan la selfies y, y no sé, pues, se creen como, por decirlo así, el oído del queque, y al final no no, no es nada, pues, se, se entiende un poco. Claramente, como... está claro. Sí, y en ese, en ese aspecto fue, fue bastante bueno, porque igual... Eh, puede seguir con, con mi carrera de, tanto de fútbol como los estudios, pues entonces igual es bueno y aparte que nos mostraba los ejemplos, hacía pues, estudiar a, la, a las niñas más grandes y, y eso se lo agradezco profundamente porque al final cuando uno se para frente a más personas y se dirige a alguna otra persona, importa arte igual el que, el que también te haya educado, si al final lamentablemente eso también te hace llegar de, de otra manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Sofía en este caso, también estoy totalmente de acuerdo con lo que señala La Chilita, creo que hay que balancear las dos cosas que estamos viviendo en estos momentos y creo que Daniela es el mejor ejemplo en ese caso, tú que fuiste futbolista profesional, ahora tú también, te, nosotros somos colegas, somos periodistas y, y sabes que esto no es fácil, sabes que esto es muy difícil pero no es imposible. Y las ganas son lo que influyen para que los sueños se puedan poder concretar Sí, es verdad Y bueno, si en algún momento cuesta mucho Porque se pone cuesta arriba la eh, todo todo en realidad Porque, por ejemplo, sobre todo ahora que tú estás haciendo la práctica Me imagino que ya pasaste por el proceso de, de hacer tu tesis y, y todo eso implica mucha dedicación, mucho tiempo y responsabilidad Pero... Se puede, o sea, siempre con, con ganas, con compromiso, con responsabilidad, se pueden hacer las dos cosas. Llega un momento en que cuesta mucho, pero no es imposible, como dice Gonzalo. Perfecto. Sí, es un momento muy, muy, muy complejo y ahí yo quiero agradecer a todas mis compañeras que en algún momento formaron grupo de trabajo conmigo en la universidad porque es sumamente difícil de repente decir así como voy, oh, ¿sabes qué? No tengo tiempo ese día porque tengo que entrenar o porque tengo partido. O tratar de juntarte y hacer todas las cosas es complejo. si hay un 7 de las que me daban mis tiempos. La Sophie, la Sofi te, te emociona bastante esto. Te, te llena pero de alegría. Y es bastante raro porque por lo general uno cuando está en la universidad por temas de ego, diferencias, sobre todo cuando el tema de tesis uno se pelea con sus compañeros, pero en tu caso no, tú te llevas hasta el día de hoy muy bien con tus compañeras y guardaste esos recuerdos <risa> maravillosos, yo lo encuentro increíble. O sea, no, sí, igual mi, mi paso por la universidad igual ha incluido 100.000 crisis existenciales, ha incluido eh, desarreglos con algunas personas, pero siempre soy muy poco rencorosa y muy poco orgullosa. Entonces puedo tener una diferencia con alguien mínima, no sé, en un trabajo, pero después ya, filo, ya pasó, ya sigamos hablando. Y yo creo que en la universidad es donde he hecho mis mejores amistades, que ahí está, no sé, Vale Muñoz, a quien mando un saludo gigante, se lo había prometido. <risa> eh, Yari Clavero, que también es, es mi, mi amiga, sí, pero del alma, y Andrea también otra... Y, y he conocido mucha gente en la universidad que ha sido bastante bueno y creo que la selección igual ha sido un apoyo fundamental en ese momento, porque en mi carrera sí ha habido como eh, pequeñas crisis, así como, no, no puedo seguir estudiando de esto, esto ¿ah? y después así como, ya, pero tengo la selección ya voy a aguantar un poco más y después me vuelvo a enamorar de la carrera, así que ahí de repente ha sido como el enganche para pa volver a, ayuda, a enamorarme una ayuda. y otra vez Claramente sí. Sofi ¿y, ¿y qué...? ¿Qué dicen tus compañeras, tus profesores cuando saben que tú juegas fútbol y que además no, no es un fútbol hobby, sino que es un fútbol ya más competitivo, estás jugando en, en la primera división? ¿Qué te dicen o qué piensan de ti? Eh, mis compañeras siempre han sido eh, así muy buena onda, siempre así como, oh, bacán, qué juguito, y, y súper empática en los sentidos cuando de repente no tenía tiempo para juntarme a hacer un trabajo o tenía muy poco tiempo y, y, no sé, de repente estaba entrenando en la cancha y pasaba por al lado de la cancha y, y ahí me hacían barra y todo, así que de un 7. En cuanto a la escuela de terapia ocupacional, también se ha aportado un 7, siempre me han apoyado en todo. Eh, por ejemplo, para cambiar alguna prueba, para faltar una semana completa porque me iba a los nacionales, eh, en todo ese sentido, como apoyarme de repente en las pruebas, temas de exámenes. Y en cuanto a profesores, he tenido de todo. ¿ah? He tenido profesores, eh, Claudia Acevedo, un crack de la salud mental. Y él me decía que confiaba mucho en mí y que no necesitaba presentarle ninguna carta para faltar a las pruebas. Que él después me decía las pruebas el día que yo pudiera, a la hora que bueno. yo pudiera. Y así que él un 7 y que habían otros profes que les presentaba las cartas y me llegaron incluso a cambiar un examen de anatomía en el laboratorio me dijeron ya confiamos plenamente en ti en que no le va a decir a tus compañeros que trae la gincana. así que hazela la hice a las 12 y el, y el examen era como a las 2 de la tarde entonces yo a las 12 me fui al tiro a jugar a, a, por la universidad no había ningún compañero entonces no un 7 y hubo otro profesor que <ríe> mira muy bien en ese ramo era biomecánica y mira bien y después llegó el momento de empezar a jugar por la universidad y empecé a dejarlo un poco de lado, entonces como que eh, se empezó a enojar, como que no fuera clase y todo Y en un momento me dijo así como, no, no no me dio permiso de ir a jugar, que me enojé un montón Y tuve que ir a dar una prueba, pero lo entendí igual, porque él así como que era muy en su clase Y participaba mucho, y después como que lo dejé de lado, y ahí sí, él se enojó Pero la mayoría de los profes, un 7, sobre todo la escuela La escuela de Teo siempre ha sido muy, muy buena conmigo Sofi, qué rico igual escuchar eso, que la, eh, la mentalidad en el fondo de los profesionales, en este caso en la universidad, los docentes y los mismos compañeros, va evolucionando un poco eh, y, y a la vez también son mucho más comprensivos y entienden la seriedad también del fútbol femenino, porque claro, a lo mejor dicen, bueno, pero a la Sofi esto no es un trabajo, a la Sofi no le pagan, pero, pero para ti es, es mucho más importante que eso el dinero, eh, tiene otro trasfondo, entonces qué bueno que, que lo puedan entender y que lo puedan aterrizar un poco que yo recuerdo, bueno yo estudié antes que tú, pero siempre recuerdo una anécdota de un profe en la universidad que yo, yo cuando teníamos que jugar partidos a veces tenía que ausentarme de unas clases entonces obviamente avisábamos con anticipación y una vez me dijo, y usted para dónde va y yo le dije... Eh, profe, lo que pasa es que tenemos partido con la selección y yo me voy yendo, se, la van ya nos vino a buscar Y, y, y me dice, eh, ¿y usted seleccionada de qué? ¿De Rayuela? Y yo lo quedé mirando así porque fue como un insulto po. Entonces, profe, yo soy seleccionada de fútbol eh, Me quedó mirando y mis compañeros así como indignados porque fue un comentario súper fuera de lugar pero en el fondo, sí, sí. por eso te preguntaba cómo había sido tu experiencia, porque me da la esperanza de no, que... No, por ejemplo, a... mi experiencia, quiero pensar que era porque todos eran buenas personas, y porque al ser terapeuta y igual como que eh, ven mucho como el área de, de, recreat de recreatividad y como el área de interés de cada persona, pero... <risas> Eh, igual yo marcaba mucha presencia, creo que no pasé como una estudiante en vano por la universidad, por temas de que siempre llegaba a principio de año o a mitad de semestre a decir que me cambiaran los ramos porque no me coincidían con el entrenamiento, entonces <ríe> siempre estaba ahí así como, no sé, la secretaria, él y un saludo gigante. Todo eh, siempre, para poder entrenar. Sí, siempre me decía así como, oh, ya viene la Sofi, ya ahí la profe Roxana la directora de escuela, eh, arreglándome lo, los ramos por por el, por sistema para que me pudieran calzar, entonces siempre como que estaba presente, eh, como recordándoles que jugaba la pelota porque siempre tenían que arreglarme lo, los ramos. Bueno, ahora la universidad tomó carta en ese asunto por el mismo tema, así que ahora tenemos prioridad en, en la toma de ramos. Buenísimo. Ah, buenísimo. Sí. buenísimo. Oye, Sofi yo quiero hacerte una pregunta. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que, que llegaste a Unión La Calera y, y, y cuál es la decisión, o sea, por qué seguí ahí, po? O sea, ¿por qué decidiste quedarte en Unión La Calera? Siendo que anteriormente habíamos hablado igual del tema de, de, de la distancia, porque ya que estudié en Casona mm. y, y, y viví en Peñarolén, ¿por qué, o sea, cómo llegaste a Unión La Calera y por qué decidiste quedarte ahí? y como eso ¿Qué es lo que te motiva a seguir ahí? <risa> entendí, entendí eh, Mira, fue una conversación eh, Post partido de Unión La Calera Yo acompañé a Camila Belmar A ver un partido O sea, la acompañé a jugar a la pelota ¿eh? Porque me dijo que la a todo Fui, y ahí yo ya venía como con el bichito Dije como, oh, un igual me tinto y todo Y ahí conversé con la profe Pao Y eh, la profe Pao yo la conozco hace... ¿Cuánto fue esto? el año pasado de la ¿Ya? el año pasado pero yo a la profe Pau la conocí hace mucho mucho tiempo eh, jugando por Ñuñoa, ella tenía el equipo de Puente tenía acá malas como la jugué. chela por ejemplo sí, sí ah. ahí tenía... <risa> lo prado, lo prado. y ahí <risa> la la yo la conocía y ahí y ahí yo conversé con ella, me preguntó si estaba jugando y todo, y yo le dije que sí, que estaba en el Chavo, pero la verdad es que no, no sumaba muchos minutos y todo. Me dijo, ah, ya, y todo. Y ahí después me pidió a préstamo, y, y ahí llegué a, a Calera. Y en ese tiempo eh, justo estuvo el estallido social, entonces en mi universidad ya tenía re pocas cosas como clases y todo eso, tenía la tesis que terminarla y ya la tenía casi lista. Entonces no me complicaba la distancia ni nada, y este año tenía la práctica, y casi todos los centros de práctica que tiene mi universidad quedan eh, como vas para el lado de, de San Ramón, Cerrillo, entonces dije ah, ya sí. no, no me complica no. tanto, y aparte que, que tengo moto, así que la única semana que logré ir a, a práctica profesional fue en un hospital, en el barro Luco, así que igual me quedaba súper cómodo ir a entrenar a San Ramón porque quedaba en Santa Rosa igual. Entonces no me complicaba tanto, porque como me quedaba cerca del centro de práctica, no me complicaba tanto. Mi casa me queda lejos, pero ya es cuando vuelvo nomás. Entonces, y ahí. Y eh, cuando llegué a Calera, eh, nada, conocí el equipo. Y aparte, que en Calera tenía amigas, pues. O sea, tenía a la Romero, que ya la Romero es una de mis mejores amigas. Entonces, llegar ahí era bacán, po. Estaba ella y estaba la Muri. Y a Muri yo también la conocí jugando en Ñuñoa. Entonces, no, no era sí, bacán, sí. Así, después llegó la Chavi también. Y yo ahí ya, ya ya me sentía en la casa, así que bacán. Y ahí empecé a entrenar. Las chiquillas son un amor. Y, y ahí empezó a entrenar todo y bacán. Y después la empecé a conocer y después un viaje a Melipilla, que ya ahí fue cuando nació toda la confianza, Sofía. todo mi amor. Así que. Antes de eso, antes de que nos comentes esa anécdota, tenemos que pasar a saludar a nuestros auspiciadores. Ya llevamos una hora de programa, chiquilla, se nos fue rápido el espacio sí. del día de hoy. Nos quedan 30 minutitos, pero antes tenemos que enviar unos saludos. Que nos escriba acá Caterin Pavés González. Sofi, eres grande, siempre dejando el corazón en la cancha por una pasión, la mejor te adoro. Y también tenemos otro saludo que nos escriba acá una auditora. Que es Nacha Zúñiga, aguante Sofi. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestros oficiadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de New Le Print. New Le Print que realizan eh, las mejores tacitas como la que estoy mostrando en estos momentos ahora. Tacita del cuadro de Unión La Calera, femenino. Bueno, Buenas se claramente. Tenemos ahí el número el número 6 con el logo de Ataque Directo, de que Ataque Directo también auspicia al cuadro de Unión la Calera, pero no solamente de, de Unión la Calera femenino, sino que también de equipos como Ñublense, como estamos apreciando no, en no, estos no, momentos. Exactamente, Colo Colo, Universidad de Chile, también tenemos llaveros, eh, tenemos eh, juegos de análisis para asociados a lo que es el fútbol y el tenis, y si quieren tener Reloche. más información... Reloj, que la chilita le regalamos uno en el primer programa, ¿se acuerda? Para su cumpleaños. Sí, todavía lo tengo ahí. Lo tiene con bajo 7 ya, me imagino. Sí, ahí está funcionando, súper bien. Muy bien, así que para más información visiten su Instagram arroba Nubleprint o pueden escribirle a Eduardo Asensio al WhatsApp más 569-6692-7829. Daniela, querida, le quiero comentar a usted y a todas nuestras auditoras y también a La Chelita y a Carla, Denis, Giselle y a todo el staff de Unión La Calera que también tenemos un auspiciador que es un estilista muy importante que es estilista turco, que tiene más de 15 años de experiencia. Ellos están situados en Iquique y van a abrir una sucursal en Santa Cruz y también en Santiago y por lo que ya todos sabemos, no pudieron realizar estos proyectos, pero... Apenas termine la pandemia, eh, Balán, que es el dueño de, de esta pyme, se comprometió a hacerle un cambio de look a las muchachas de ataque directo sin costo alguno. Así que, Marisela, profesora Carla, Giselle, Denise y Daniela, no acuerdo, tú también, <risa> para tener un cambio de look. Ahí como pueden apreciar en las imágenes que nos muestra DJ Fakir. Más de 15 años de experiencia. Para más información pueden visitar el Instagram. Arroba eduardo-cuafor. O escribir el WhatsApp. Más 569-5765-8109. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur, que se la juegan también por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Ellos van a ser el sponsor oficial del primer equipo del cuadro de Unión La Calera y también realizan eh, buzo, primeras capas, petos, morrales, gorros. Y para más información pueden visitarlos en arroba deportescorur o contactarse al WhatsApp más 569-9992-7901. 8.3. También saludamos a un gran amigo nuestro que es un muchacho que tiene una pyme que vende agua purificada que es Aqua Antu. agua Antu que ha tenido una eh, participación muy activa dentro de las marchas tras el estallido social repartiendo su agua purificada para promocionar su producto y ellos hacen despacho gratis por todo Santiago. Recargas para bidones, 3 mil pesos. Cuatro recargas en adelante, dos mil quinientos pesos, y pueden hacer sus pedidos al Instagram, arroba aqua .antu, o al WhatsApp más cinco seis nueve, cuatro cinco, cinco cinco, seis siete, cuatro Y para los bueno, amantes muy buena del persona, caso, si Bastián. Sí, Bastián es un siete, nada que decir. Y para DJ Fakir, que me estaba consultando en la interna, el bidón para tu zona X vacío, sí, sí... ya conversé con Bastián, y apenas pase la pandemia, vamos a tener un bidón todos los meses. Para tu zona X, y así preparamos el café que nos brinda Bazar Cafetero, porque Bazar Cafetero son unos coffee lovers y ellos preparan café, como pueden apreciar ahí en las imágenes. También nos regalaron a nosotros, y lo tenemos en los estudios de tu zona X, eh, una máquina claro, para. Claro, pero cuando volvemos, tenemos una máquina para moler grano y también ellos eh, fabrican. Eh, chocolates de cacao que también, ahí estuve conversando con la gente de Bazar Cafetero, vamos a tener cositas para el regreso. Para más información, pueden visitarlos en su Instagram arroba bazar.cafetero o contactarse al WhatsApp más 569 -79 -55 4102 o visitarlos en su página web www.bazarcafetero.com. Y otro, otro dato que les quería señalar, Cuando que vamos. también ellos hacen, un, cua, hacen cuadros con granos de café que los pueden colocar en sus oficinas o también en sus dormitorios. También saludamos a otro auspiciador que también se la está jugando por el deporte amateur y son colaboradores del cuadro de Unión La Galera Femenino que es Planeta 7. Planeta 7 que es una tienda online que vende productos de entrenamiento, ya sea balones, mancuernas, patines, etcétera lo puedes visitar en su Instagram, planeta 7 spa o visitarlos en su página web, www.planetasiete.cl, y ellos también están en un proyecto en donde quieren fomentar las escuelas de fútbol infantiles, no solamente para niños, sino que también para mujeres, y como había señalado de antemano, son colaboradores activos del cuadro de Unión La Calera Femenino. También saludamos a nuestros amigos de Foodshop, y aprovecho de saludar a Fucho porque en la rifa que tuvimos con la parcerita Ellos nos facilitaron una camiseta que se ganó María Ponce Que es una auditora muy activa en las redes sociales de los programas de fútbol femenino Y ahí puede elegir la que ella quiera Puede ser del Milan, del Flamengo, del Real Madrid, de Colo Colo, Qué Universidad muerte, ¿no? de Chile La selección chilena, la que tú quieras para más información, visítalos en arroba o en Facebook, www.facebook.com slash foodshop.scl Otro auspiciador importante que también tenemos es Football Connect. Football Connect que es una aplicación que, que tú puedes eh, armar tu ficha en donde puedes eh, contar tus características, tus medidas, tu peso... También mostrar videos de tu carrera profesional y representantes de otros países, ya sea de Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador eh, y también recientemente en Argentina y en Chile pueden ver tu trabajo y también informarte lo que está aconteciendo dentro del fútbol de los respectivos países y también del fútbol internacional. Para más información los puedes visitar en fútbol connect en, en Instagram y en Facebook Live, en Fútbol con Chile, gentileza de nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, entrenador del cuadro de Atlético Central y también conductor del programa mágico y misterioso de Tu Zona X. Y para finalizar tenemos que saludar a uno de nuestros nuevos auspiciadores, a uno que le gustó a todo el staff de Ataque Directo y ahí estamos apreciando el video en este momento que es China Walk. China, wok, la mejor comida china preparada en diferentes partes de nuestra región metropolitana en la gran mayoría de los malls de Santiago lo puedes encontrar. Ellos están llevando sus productos a domicilio. Ahí te puedes contactar con ellos a través del Instagram arroba China, Chile y ahí te puedes contactar también al WhatsApp, que es el del mall Plaza Vespucio más 569 65314313. Y ahí, como podemos apreciar en las imágenes, está en la lista de los productos que venden nuestros amigos de China Walk. Y tenemos ahí también en nuestras redes sociales una imagen en donde nuestra capitana, la profesora Carla Ravera, recibió ya su porción de China Walk y dijo que estaba exquisita. Y el fin de semana me toca a mí. Así que ¡Ejo! todo el. Nos, nos tiene que escribir, nos tiene que escribir porque tenemos que coordinar las entregas porque la semana pasada le tocó al Mauro, le tocó a Carla, después me toca a mí. Aparte que el, mi regalo cumpleaños que me deben y también ah, DJ yo... Fakir. Ah, me voy también a sumar Fakir. yo, porque este cumpleaños. <risas> sí, está lista. Espera, me dicen la muela de DJ Fakir. Así que saludamos a China Walk y disfruten de la mejor comida china. Muy, Así que. El sí, no, muy contentos porque Oye, cada día sí. ataque directo sigue creciendo. Dígame, ya estoy chiquita. esperando volver al estoy esperando volver luego al, al estudio para probar esos chocolates de café cafetero y esos cafés pues. sí pues Recuerden. están allá en el estudio y ¿Para que me inviten de nuevo <ríe> y Ñuble para que ustedes lo sepan y Ñublebrim para que ustedes lo sepan chiquillas ellas hicieron las, ellos hicieron las jinetas para las capitanas del cuadro de Unión La Calera y recuerden que si ustedes van de parte de Ataque Directo en New Lebrun, ustedes tendrán un 20% de descuento. Bueno, yo esta tacita que estoy mostrando nuevamente se la debo a la chinita Yo me comprometí, se, le dije que se la iba a hacer. El llavero lo tienes tú, ¿cierto? Sí, yo tengo mi llavero. Sí, la gran mayoría. A Daniela, te tenemos un llavero, pero está en el estudio. <risa> ya, <risa> no Después fue la pandemia. Sí, exactamente. No, sí, de, de, de, de, es verdad. Cuando fue la pandemia y justo íbamos a, hacer, el... El... íbamos a hacerle la, la rifa a la chelita, nos trajeron muchas cosas, pero están en el estudio, así que paciencia. <risa> así que ahí están todos los auspicios que hace posible que Ataque Directo salga por la señal de tu zona X, www.facebook.com/slash tu zona X en el Facebook Live y en nuestro Facebook Live de Ataque Directo, Ataque Directo FM. Retomamos la entrevista en esta semana Unión La Calera Femenina. Ahí nos puedes escribir utilizando el hashtag Semana Unión La Calera Femenina. Y tenemos un posteo acá de Margarita González. Grande, Sofi, eres mi orgullo, te quiero mucho. Y nosotros estábamos hablando de una anécdota, de un viaje que tuviste en Melipilla con el cuadro de La Calera. Cuéntanos sobre aquello. Mira, antes de, de andar en la, en la anécdota... Eh, quien posteó recién es mi mamá, no. eh, es un factor fundamental en la carrera y es que él hizo posible que, que yo jugara la pelota, sin ella no podría haber hecho nada y fue quien me apoyó desde el minuto cero, sin gustarle el fútbol y sin entender nada, siempre ha estado apoyándome, entonces no, mención especial para mi mamá, que después de la pega ha sido caminando a buscarlo al el estadio Peña, Sí, me apaña en los videos, me apaña en todo, en todo, en todo. De hecho, eh, cuando puede ir a verme, me va a ver. Eh, mandé una foto ahí con, con mi mamá. Y no, no, mi mamá, un 7, siempre limándose la uña ahí en el calentamiento porque <risa> siempre <risa> llega antes de pura o, energía, de o pura pasa energía. después, por ejemplo. Por ejemplo, eh, eh, la foto que había con la copa con mi mamá. Ella llegó después del trabajo, eh, pasó... Y entre ir a la casa y llegar al partido no alcanzaba, entonces pasó directo desde el trabajo y se, se bancó como dos antes del partido, entonces se animó la olla, leyó. Entonces siempre ahí y, y al principio también, pues, hacía la hora con mi hermana, de repente, jugando cartitas, que también la puse ahí y la incorporé. Así que no, un tremendo abrazo a mi mamá, eh, mi orgullo también, mi... mi mi, mi ser a seguir, sigue todo es gracias a mi mamá, así que ese paréntesis era muy importante. Mil, mil, mil besitos, mil besitos para mi mamá. Ahí está la foto. Ahí salimos campeonas, ¿Son muy sí, ahí salimos campeonas con la Oye, son muy Oye, parecidas. Oye, saqué toda la belleza de ella. Claro que sí. Oye, lo otro que te quería comentar, Muriel ya que estábamos hablando de um, tu Muy llegada bien. a Calera, sí. o sea, perdón, Sofi, tu llegada a Calera, el préstamo, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Carla Ravera y Paola Mendoza? Mira, eh, con Carlita yo fui compañera de equipo en un tiempo en Ñuñoa, así que la conozco desde hace tiempo, y eh, con Pau eh, ha sido una buena experiencia, exigente, eh, tiene su genio, pero no me, me gusta justo es como me, me gustan los profesores que, que tienen la personalidad que tiene la profe paola así que no increíble y el viaje a melipilla que fue lo que quedó pendiente ahí <ríe> eh, fue muy bueno fue muy muy bueno lo pasé muy bien fue un amistoso fui a jugar una amistosa melipilla eh, de ahí salieron varias cosas como la, la pinta sacapunta fue todo un fin de semana con las chiquillas lo pasamos increíble eh, Fuimos como a acampar, entonces fue como, fue muy, muy, muy entretenido. Oye, y bueno, tú, te quería preguntar, ¿qué significa eso de la clavícula que dijo la parcerita en, en el, <risas> el posteo del Facebook? Bueno, esa es una de las cosas que no sé si reír o llorar, pero fue una fractura la clavícula que tuve. Hace eh, dos años ya, el 2018, dejé la, la clavícula por mi universidad. Era un partido un clásico contra la Universidad de Chile. De izquierda, en la cancha. Claro. Fui literal de cabeza, pero al piso y me fracturé. De cabeza. Eh, viene, es una jugada que vamos atacando. Segundo tiempo contra la Universidad de Chile. Teníamos dos expulsadas. Íbamos ganando 1-0. Minuto 2. Del segundo tiempo, viene un, vamos saliendo y de repente nos contraatacan. Y yo estaba jugando como entre contención y central. Estaba como de contención, pero era central. Era como algo medio mentiroso que hoy habíamos hecho. Y salía. Y nos salía. atacan Claro, era como. Sí, no sé. Era una posición medio extraña que teníamos y estaba dando la vida, estaba jugando increíble ese día. Y nos vienen, vamos saliendo y nos, nos comienzan a atacar. Y yo empiezo a retroceder. Y en eso la tratan de cruzar. Y cuando la cruzan, yo la trato de cabecear la pelota Y no la logro cabecear bien Y salta como hacia arriba Pero siguiendo la trayectoria hacia mi arco Y ahí voy corriendo Y con la otra jugadora vamos en el mano a mano Y eh, cuando yo tengo mi pie de apoyo en el piso Ella justo se engancha con su pie que ya. va en el aire ya. Entonces me levanta ya. mi pie de apoyo Y con su ya. cadera me hizo como un eje Y caí así, es pero como saco de papas Sí, caí como saco de papa, reboté todo y, y nada, volví a jugar. O sea, salí la y cara. salí súper bien. O sea, me dolía la, la cabeza, yo me preocupé mucho. De hecho, no perdí eh, conciencia nada, porque me puse a pelear con la porque me quería sacar de la cancha. Y yo le dije que no me iban a sacar así porque me había pegado muy fuerte en la cabeza. Y ahí llegaron mis compañeras no, y sabía. le decían ya, no, Sí, sí, porque... Yo estaba no onda, jugando. porque me pegué muy fuerte. Esto fue jugando <risa> Santiago Morning, ¿o no? No, fue jugando por la universidad, ah, contra la Universidad ah, de Chile. Okay. Una, una Universidad de Chile. Y no, yo no quería salir de la cancha porque ah, me había pegado muy fuerte, entonces me tenían que dejar en el piso un rato. Claro. Y ahí ¿Y salí. Sí, continúa. Y ahí, y ahí salí de la cancha y me estaban revisando, imagínate, teníamos dos jugadores expulsadas en ese momento habían ocho en cancha, yo afuera mirando y el partido y da vuelta, un clásico y le íbamos ganando uno cero. o sea, quería puro volver, sí que ahí el, el que me estaba revisando, que era PF en ese tiempo, eh, de, de la universidad, me estaba revisando y se demoraba mucho, así que yo le hice un giro con el brazo, lo levanté y le dije, no, mira, estoy bien, yo entro, me fui a mirar de cancha, profe, para completar, ingreso trotando y todo, como ya listo, no pasó nada, porque ingresé trotando, braceando muy bien. Y de repente hago un cuerpo y me empezó a doler el hombro, se me empezó a caer el hombro hasta que ya no jugué Uy, más, pero sí. ingresé por el minuto 5 y, y jugué hasta el minuto 10, una cosa así. Y después clínica, eh, hay que operar y todo, y ahí la Universidad un 7 me costearon toda la operación, toda la rehabilitación, pero por eso me decía la clavícula, <ríe> la Romero, porque realmente dejé la clavícula en la cancha de esa vez. me fracturé feo. Dándolo todo, dándolo todo. sí. Seguramente ese fue uno de los momentos más difíciles que, que has tenido jugando fútbol, pero ¿cuánto tiempo estuviste fuera de las canchas recuperándote de esta lesión? Mira, cuando me fracturé, eh, todos decían que era como una luxación. Y yo había tenido trauma en mi universidad, entonces yo entendía que luxación era ponerme la clavícula y fin del tema, se acabó el sábado como si nada, porque era día viernes. Y, y cuando llego al hospital, el primer tipo que me mira me dice ah, una fractura, y mientras se hago vueltas escribir en el computador, me dice, lo mejor para los deportistas es operar. Ah, me quiso morir, pero una amiga, Chayo, me había dicho que era una fractura, porque ella la había tenido, me dijo, se parece mucho a una fractura, pero, bueno, un mes, dos meses, estáis lista. Entonces, en el momento yo lo asumí muy bien, y dije, como ya, filo, son cosas del fútbol, hay que recuperarse, eh, si se opera, listo, porque el doctor dijo que era lo mejor operar, porque queda como más firme y todo, Dije dos meses, listo, en fin. Y después eh, me operaron muy rápido, me operaron como a los 10 días. Y eh, hasta ahí todo bien. Asumía toda la realidad, todo. Y eh, tuve un postoperatorio horrible, así que hasta ese momento trataba solo de sobrevivir. Duele mucho. De... Esa parte duele mucho. Sí, el cuello me dolía mucho porque... Fue como Dora sí, operándome mucho. con el cuello paulado, entonces estaba así muy mal del cuello y, y muchas náuseas, no comí nada la primera semana, vomitaba todo eh, y después a los días de operarme fui a ver un partido de la UNAF y creo que ese fue el momento más eh, triste de toda la recuperación porque Por luego no, ya, ahí la odié, odié, odié, odié, odié la, la lesión pero después lesión. ya no queda más que, que, que, que recuperarse y después cuando voy cachando que se empezó a demorar a demorar porque no consolidaba el hueso, no se unía, así que eso fue un poco latoso y eh, estuve desde el 25 de mayo que me lesioné, hasta el 29 de septiembre fuera de las canchas, cuatro meses eh, completos oh, y fue, fue horrible, pero volví a jugar la semifinal con la universidad, la cual ganamos fue un, buena, un partido agónico, así que fue, jugar, Árricos, no fue nada, no fue nada en verdad. Contra eh, la PUC. La PUC no había ganado 7-1 en el campeonato. Así que era una semi que ellas pensaban que la iban a asegurar. Ay, ay. Sí, sí, entonces ahí llega el profe Gerardo y me dice: Ya ingresa a patear penales porque yo había entrenado con mis compañeras, pero no podía como, jugar porque me podían votar, no podía tener rosa Entonces, claro, yo entrenaba y era un ambiente seguro porque mis compañeras no iban al choque conmigo. Entonces, yo había entrenado penal y todo y entré a patear penales, la verdad. Entonces, si el balón estaba en la banda derecha, yo tenía que estar en la banda izquierda. Así que, no, espera, que esta es la mejor parte. Hicimos muchos ah, cambios, porque ya ah, aguantamos ah, el partido, aguantamos el partido. Sí, claro. no, yo entré como al minuto 43, así, al minuto 43, y ahí eh, el profesor saca a Fernanda del, del arco, la feña, hoy no, el apellido pero la saca del arco y pone a la Nati Campos, a la Ñata, a atajar los penales. Ya, ya, ya nosotros habíamos decidido a los penales, la verdad. No veníamos con muy buena expectativa, así que íbamos a eso, y ya yo entré a patear penales, y en el minuto 46, una cosa así, se produce una jugada en la cual, no recuerdo si es Valen Núñez o Lacote Urrutia, tiran un centro atrás, va a pegar una compañera, y Pauli Acevedo, le grita así como, no, yo, y le pega, y yo recuerdo estar viendo desde atrás la jugada, desde muy lejos, porque tenía casi prohibido hacer partido de pelota, porque se Sí, se porque yo eh, todavía no tenía el alto definitivo, <risa> eso era importante no, decirlo. Como no, ¿no? más, más encima, <risa> entonces, <Un rayo. risa> Yo me metí solo a batear penales, entonces por eso, sí, no, mal, pero me metí a patiar penales, entonces yo no me metí a jugar, no, no me metí al conflicto, a nada, yo estaba así alejada de toda situación. Entonces lo patea y yo mirando desde lejos y dije así como, una de las últimas jugadas y la pelota, pero salimos así lejos la pelota. no sé si yo, Y de repente El la man. pelota empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y te lo juro que todos estamos y como, no. Y de repente se, la pelota se, se mete entre travesaño, arquera, golazo, todos celebrando, acá y ganamos 1-0 la semifinal. Contra la PUC, así que no, para ti es penales. Y tú solo tuviste que mirar, tenía... estar lejos. Sí, tuve que mirar desde lejos toda la situación. Primero desde la banca, abrigadita, y después desde la cancha con un poco de frío porque me tuve que sacar el polerón. Pero, pero después pero puedo ya, jugar la final. Muchachas, ya, ya nos, queda, final. nos quedan diez minutitos, vamos a hacer un par de preguntas. Tengo que hacerte esta pregunta. Es cábala para la semana de Unión La Calera. ¿Qué significa para ti que un medio de comunicación independiente como Tu Zona X apoye al equipo como tal? Bueno, a mí me parece eh, fenomenal que, lo, que haya un apoyo de un medio de comunicación. Me siento privilegiada de que Unión La Calera tenga su canal, de su programa de radio, que tenga su espacio. Creo que la difusión del fútbol femenino es lo que nos va a llevar a ser grandes y para eso todos dependemos de, de, de los mismos programas y de nosotras mismas. De todos depende el crecimiento del fútbol y, y creo que desde que se inició la difusión más masiva del fútbol con Fútbol Pasión Femenina, que, que, que yo recuerdo a cargo de Alfonso Bastía, eh, el fútbol ha crecido un montón y tener a, a un programa siendo nuestro, a, teniendo nuestra Semana de Unir la Galera, es pero maravilloso. Creo que este es un paso muy importante y, y feliz de, que, de estar compartiendo este espacio y que seamos pioneros en esto. Y me sumo al seamos pioneros porque no, un agrado poder estar acá contando algunas cosas. Entonces, no, me, me parece muy bien, lo encuentro fantástico, de verdad. Sí, y aquí hay una pregunta que hace un auditor, que es Erwin Landsberger. Pregunta para la señorita Sofía. ¿Cuáles son tus planes a futuro en el fútbol femenino, ya sea a nivel nacional e internacional? Bueno, mis planes en el fútbol siempre va a ser aspirar a lo más alto. Eh, en el corto plazo, mi, mi plan es llevar eh, junto con mis compañeras a Galera a lo más alto, aspirar a primera división, a subir a primera división y luego ganar el campeonato sí o sí creo que mi misión eh, está en esa no, no voy a, a decir así como hoy oh, ojalá, no, mi misión es eh, que Calera llegue a lo más alto porque es donde estoy, es mi presente actual y después ir eh, viendo lo que, lo, lo que se venga, pero mi presente y mi, mi aspiración están acá en Calera que es llevarlo a lo más alto Oye, sobre eso, sobre eso eh, ¿te gusta jugar de contención? Eh... <risa> Oh, la verdad es que no, no me gusta mucho. Está escuchando a la profe Pau. Eh, sí, sí. No, pero está bien, Escuche, ¿no? no, No me gusta mucho, no me gusta mucho la posición porque yo siento que me pierdo mucho. Como que de repente me, me ando perdiendo cuando juego como al medio un poquito más a la orilla, al medio un poquito más allá, como que mm, me pierdo. Aparte que mi cuando yo jugaba de contención, por ejemplo, en mi universidad, jugaba con... Con Karen Araya y en el Chavo jugaba con la Pancha Mardones, la Amy Castrián. Entonces claro, al final sí, se ordenan solas, pues entonces es complejo, es complejo jugar ahí. Entonces ella igual como que me ayudaban bastante, ¿cachai? Pues. Porque si no tengo a alguien que me vaya diciendo, siento que me pierdo mucho. Por eso me o gusta el... más jugar de el como de última, que ya vais viendo vais viendo como toda la jugada, puedes irte anticipando mejor y como que salís como del rombo que se produce en la. Eh, al medio en la cancha, en la mitad. Pero donde de... me ponga. Sí. Pero, pero a mí donde me ponga para, para la... jugar feliz. También es un desafío para ti, Sofi porque ya he incursionado en varias posiciones, entonces ahora ya te estás perfeccionando en el medio. Y si bien tuviste la ayuda de, de buenas jugadoras, como decía la Karen eh, y alguien más mencionaste, pero eh, más ahora que... te toca hacerlo sola. Entonces... Sí. Yo creo que al final también es un desafío y te queda mucha carrera deportiva por delante, así que no me cabe duda de que te vayas a desempeñar súper bien. ¿Y sabes oh, qué? A propósito sí. de eso que yo quería hacerte una preguntita que tiene que ver con el fútbol femenino nacional. Quería que nos compartieras tu opinión sobre eh, qué piensas o, o cuál es tu perspectiva, tu punto de vista del de fútbol femenino chileno. Uf, para mí el fútbol femenino chileno eh, siento que hay dos eh, mundos totalmente diferentes y opuestos en los cuales en los dos he podido eh, convivir y tener la experiencia y un mundo es en el que eh, el club está 100% comprometido eh, es un club donde nos daban desde el agua hasta la, hasta la ropa y eh, creo que ese fútbol... Ese, ese equipo aspiraba al profesionalismo y creo que está en lo más alto de, de, de lo profesional de, de, de la actualidad creo que ese es un gran ejemplo a seguir lo que está haciendo Santiago Morning con grandes auspiciadores con grandes jugadoras con un trabajo pero ultra profesional con un staff técnico gigante eh, creo que esa es la aspiración y a lo que debemos llegar como fútbol chileno y lo mismo que hace Colo Colo y Universidad de Chile no he tenido la oportunidad de verlo de cerca, pero sí el de Santiago Morning y pude ver su crecimiento y disfrutar como de este profesionalismo que, que tiene. Y la otra realidad es la que se vive en los otros clubes, donde no hay mucho apoyo, donde los materiales de escasean, donde tú ponís la ropa, donde el agua que hay es la llave que está en la cancha. Entonces yo creo que el fútbol está... Eh, en pañales, en un mundo, y en otro mundo está eh, en un muy buen nivel. Entonces creo que, que tenemos que aspirar y, a nivelar, sí, y nivelar hacia arriba. Creo que, que falta mucho y que lo, se puede lograr, pero haciendo lo que hizo Santiago morning por ejemplo, que es apoyando desde la dirigencia a, a la rama femenina creo que podemos llegar muy lejos pero siento que falta demasiado aún para poder tener una liga profesional, creo que aún la liga está muy amateur Sophie, Perfecto, y, y, y en este eh, contexto, Dani, Dani, última pregunta y con esto terminamos En este contexto ¿Tienes algún referente eh, del fútbol femenino nacional? ¿Alguna jugadora que tú para ti es un ejemplo, que quisiera ser como ella o que la encuentras talentosa? Y una eh, en el ámbito internacional. Oh, mira, eh, en el ámbito nacional me siento muy afortunada de haber podido compartir cancha con muchas jugadoras que son de la elite, como la Suelen Galás, Karen Araya, Gerard Leighton, la Campo, Campo Cote, Cote Rojas, también compartí cancha el año pasado con Cote Rojas. Entonces muy yo íntima. encuentro que, que ellas eh, no las... No la, eh, como, no solo las conozco como profesionales, sino que también las conozco en el ámbito de Camarín, en el ámbito de compañera, y creo que desde ahí admiro muchísimo a Karen Araya, a la Pancha Mardone, la Yeral eh, sí. Iñata Campos, eh, creo que es una tremenda profesional, una crack del arco, es una arquera que de verdad uno siempre eh, debería tener, y... Eh, por ahí también, por ejemplo, Carlos Ureta también es una referente gigante, actual Kine de, de, del Chavo y también, o sea, una jugadora tremenda y una profesional increíble. Entonces, eh, como que admiro a varias jugadoras porque la he podido conocer a muchas. Uh -huh. Y en el ámbito eh, más internacional, bueno, la referente es que la mayoría tienen, que es como Tommy hit que es una tremenda con los dos perfiles, un despliegue físico gigante, viga, también tiene los lo suyos, o sea, yo ojalá a esa edad estar igual. <risa> <risa> <A los 32 risa> jugando, por qué no, boy? por qué no. 42 años jugando y dándole full. Sí, o sea, no, no digamos que ella se para en la cancha y, y no hace nada, o sea, se come toda la cancha, así sigue. Ojalá tener ese pie físico, Alex Morgan igual. Perfecto, muchachas. Se nos acabó el tiempo del día de hoy, ha sido una semana muy rica para el cuadro de Unión la Calera, lo que es ataque directo. Agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos tanto el día de hoy como el día de ayer en tu zona X. Mi estimada Marisela Chirita Pérez, un placer verte de nuevo por acá y nos encontramos la próxima semana. Un placer haber compartido con usted, haber compartido un poco más de la Sofía, haber conocido más a mi compañera, ya que el año pasado, bueno, yo estuve lesionada y no, no pude compartir mucho con ella. Nos, nos pudimos topar en el último entrenamiento que fui que pudimos jugar. De hecho, yo, yo pude jugar un par de minutos, jugamos contra la Sub-17. Nos tocó ahí De hecho, compartir, la llegó, fue, fue... llegó a la universidad igual, llegó a mi universidad y se lesionó. Así que no, no pude compartir chico. mucho con... Con ella. Me sentí bacán cuando bueno, la vi llegar al entrenamiento porque la admiro mucho. Sí, estuvimos entrenando, claro. Estuvimos entrenando un tiempo ahí, ¿no? Genial. Y, y, y lo que decía, pues haber, eh, también haber compartido con la con la Emilia, con, con, con la Pancha Mardones, que son unas personas, eh, no sé, como profesionales, como futbolistas y como personas son muy buenas, compañeras compañeras de fútbol... ...así que nada pues... Un, ...un abrazo Sofi espero que nos veamos pronto... ...en las canchas... ...y nada po. ...un abrazo Dani también... Eh, ...bienvenida al programa... Eh, ah. no, ...no había tenido la oportunidad... De, de, ...de conocerte, de conversar contigo... ...así que nada pues... ...bacán, un gusto también... Con, eh, ...conversar contigo Gonzalo... ...y feliz cumpleaños atrasado. Eh, <risa> <risa> ...ojalá que recibáis pronto el China Walk para pa celebrar <risa> claro, claro que sí mi estimada Daniela Contreras para mí ha sido un placer tenerte acá, la semana pasada por motivos de salud no pude participar en la entrevista que te realizó Carla un honor tenerte acá junto con nosotros en Ataque Directo y por supuesto nos encontramos la próxima semana sí un, un honor también para mí me siento muy a gusto con usted así que bien orgullosa de ser parte de Ataque Directo y de tener una entrevistada como Sofi. Y creo que cada vez me <risa> estoy un más a Unión La Galera. Porque ya estoy comprometida para ir un día a visitarla. Y cada vale. vez la conozco más. Así que capaz que termine siendo hincha de Unión La Galera. O capaz que terminemos... No, o, Dani, o capaz, a ver, más. Dani, o capaz que terminemos trabajando juntos en el área de prensa. ¡Ojo! Mira. No, ¿Por qué no? no? Dani, Dani, debería de, de ir a entrenar un día con, con Unión... Creo que aportaría un montón Es eh, una jugadora de, de muchos goles y que, que, que no, que, que vaya te pero vaya a entrenar recantar, vaya mirando, Te ¿eh? podría reencantar del fútbol Sí, te podría sí. reencantar de, del fútbol Así que no, mi invitación es que vaya a entrenar Vaya a entrenar, Vani. Sí, de todas maneras Así que no, y como les decía Ya les tengo mucho cariño Así que <ríe> quiero que pase la pandemia pa, Para poder ir a verla un día Genial Genial Entiendo también, Dani, cuando comencé con este programa a principio de año me pasó exactamente lo mismo y mírame, así que te entiendo muy, muy bien a lo que te refieres. Querida Sofi un placer tenerte acá nuevamente con nosotros, te deseamos mucho éxito en tu carrera, también eh, siento que eres un tremendo aporte para nuestro equipo con todo lo que has hecho, las chicas menores te tienen como referente, los profesores también te ven como un ejemplo a seguir. Y te doy la instancia, por supuesto, para que brindes algunas palabras a nuestros auditores. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo feliz de compartir y aportar en lo que pueda desde mi tribuna. Así que, no, muy bien. Eh, de verdad que, que me, me llena de, de orgullo eh, saber que, que los profesores me tienen de referente y sobre todo las niñas chicas. Siempre he querido dejar una buena imagen para las niñas menores. Creo que es muy importante... Eh, tomar la seriedad del asunto y, y ir como dejando un legado. Así que no, feliz y un tremendo saludo a mi familia que estuvo ahí comentando los hago con el alma. Eh, gracias por no decir ningún comentario sin <risa> por no molestarme <risa> tan advertido. Así que nada, feliz. Eh, un saludo a, a mi amiga que siempre me apoyan, Romerito, la Vale. Leticia, un tremendo abrazo, así que nada, muy muy feliz de, de la gente que me rodea, de mi mami que está ahí con mi perrita que ha llorado todo el rato en la entrevista. Así que, oh. Muchas gracias, muchas gracias a usted y, y muchas gracias a todos a todos los, los auditores que, que nos siguen y hacen posible estas lindas instancias que, que sigamos creciendo. Así que nada, las mejores aspiraciones, mucho éxito, quédense en casa, cuídense. Así que eso, nos vemos en otro capítulo. Sí. Recuerden, jue, jueves 22 horas por el Instagram de tu zona X, zona cementera, en donde vamos a estar entrevistando a Muriel Rodríguez para conocer su lado humano y también su lado futbolístico y ataque directo continúa mañana a partir de las 19 horas con la tercera división, conduce Mauricio Lara y vamos a tener de entrevistado al profesor Claudio Quintiliani, entrenador de palestino femenino también del cuadro de Pumas de la tercera división B y el día sábado, ahora sí, debuta Ataque Directo Late con la conducción de Mauricio Lara, en donde vamos a entrevistar a Diego Delgado, que no lo pudimos entrevistar por problemas técnicos y climatológicos de la semana pasada. Así que se viene, en lo que es Tu Zona X, una semana cargada de fútbol. Y la próxima semana es especial Fútbol conet en donde vamos a tener a dos invitadas desde el extranjero. Ten de tenemos invitada a... Vivian Aires es exentrenadora de la selección peruana de fútbol y el día martes vamos a entrevistar a Camila Bellavía, jugadora de Rosario Central Fútbol Femenino. Por mi parte ha sido un placer. Gracias DJ Fagir, gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga por la señal de tu zona X. Nos encontramos mañana a 19 horas y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chao, chao, chao.